Como dice esta imagen, este es el espacio para concentrarse, relajarse, meditar. Entonces pueden elegir un lugar cómodo, sentarse de forma confortable y de esta manera dedicarnos un tiempito para nuestro bienestar. Entonces, si les parece, iniciemos respirando profundo. Les comparto esta imagen que les permite concentrarse suavemente, como cuando regreso a casa. Necesito bañarme, cambiarme de ropa. Así voy a ir limpiando mi interior. Voy a inhalar profundo. Y voy a permitirme regresar poco a poco. a la conciencia de mi propio ser. Suavemente observo cómo se va relajando la cabeza Suavemente se relaja el cuello, los brazos, le doy paz a la espalda, al corazón, al pecho. Voy dándole permiso a mi cuerpo de estar cómodo, tranquilo. Y al igual como cuando uno va a un sendero en el bosque, Voy a ir a un sendero hacia mi ser. Pero necesito ir hacia mi ser liviana o Entonces voy a sacar de mí todo lo que pasó hoy. Voy a agradecer el día de hoy a mi propio ser. Lo que sea que hice, como sea que lo hice, te voy a agradecer al ser. Y voy a dejarlo ya al inicio del sendero. Todo lo que pasó en el día, ya pasó. Y lo saco de mi espalda y de mi mente. Y empiezo a caminar hacia el sendero que me lleva hacia mi ser. En este sendero es como un bosque de experiencias. Que están a los lados del sendero. Y en la medida que me adentro. Caminando. Cada vez más se va haciendo todo. Más claro más luz. Las formas de las experiencias se van deshaciendo hasta que solo es total. Luz. Estoy atraído o atraída hacia esa esencia sutil, sin peso. hacia el alma o la esencia de luz que soy. Aquí ya no hay recuerdos. Aquí. Ya no hay tantos pensamientos. Aquí no hay la influencia de otros. No hay miedos que me hagan daño. Aquí no hay ninguna exigencia de ningún tipo, ninguna exigencia, no hay presión, aquí solo hay luz, potencia del ser, el alma. una suave tranquilidad. Profunda paz. Cada vez. Estoy más y más. Concentrada concentrado aquí no hay nada que te Soy estoy Ese es el espacio puro del ser Como una pequeña estrella consciente, diminuta, la semilla del ser. Aquí está la esencia de cómo vine desde mi hogar interno. El hogar del alma. Sí. En el hogar del alma. No hay materia. No hay día y noche. No hay frío ni calor. Hay total paz. Allí yo soy solo esa chispa divina, consciente, íntegro, sutil. Cuando estoy en esta conciencia, concentrado. Siento ese origen, divino, puro, eterno. Vine como una chispa tan pequeña de luz. Y tomé un cuerpo. Para representar, expresar un papel, Pero mi esencia eterna no es ese papel, no es el cuerpo en el que entre. Yo soy ánimo, luz. Este papel es temporal. Es este en este papel que un alma la luz Conecta con el universo de amor, con otras almas, comunica, aprende, comparte, pero luego el alma se desprende de ese cuerpo temporal y su esencia interna vuelve a ser una pequeña chispa de luz constante, como una estrella sutil. Imaginatelo al nombre y a la forma. El nombre es temporal. Yo vengo sin nombre. Luego, mis padres físicos deciden el nombre. Pero ese no es el nombre del alma. Es solo el nombre del cuerpo. Yo estoy más allá de ese nombre. Sin ego. Cada vez más y más profundo en la conciencia trascendente me hace humilde Vende porque como luz no tengo nada pero así lo tengo todo No me aferro a nada material, nada de esta materia te va a terminar. nada. No. Y energía pura, sutil. y de las almas con las que comparto. Cada una tiene su propio papel en la historia. Cuando yo regrese, regreso sola, como un ave que vuela hacia el sol, libre sin ataduras. ninguna cara sin recuerdos hacia el silencio pleno puro allí donde está el alma suprema ser sufrente, cuente, cura realmente. la única conexión eternamente constante inquebrantable es con el padre supremo el alma suprema en esa dimensión en la que se desvanece todos los rasgos de personalidad se adquiri todo lo que no soy yo quedan solo esos rasgos innatos eternos del alma Pero el alma no había aprendido un lenguaje, un palillo. No había aprendido el asco ni el rechazo. Cuando el alma era absolutamente fea. Divina. como una gotita de energía de amor. Así. Mi esencia pura, me siento tan cerca del alma suprema, quien va limpiando de mí esos rasgos de personalidad. Que aprendí en un mundo egoísta. limpiando la mente. Sanando el corazón. Totalmente. Sanando en mí. Esa personalidad que se compara. Esa tendencia y me hace sentir un ser único, tu hijo, tu hija, tal y como son, sin comparaciones, soy único. esa tendencia a estar insatisfecha o insatisfecho con el propio ser a esas tendencias a la culpa, a sentirme siempre arrepentida o arrepentido y me hace sentir lo que es el perdón. Me hace sentir lo que es el Amor propio, donde ya no hay nada por qué arrepentirme. Esa tendencia a sufrir. a tomar sufrimiento cimiento a ser tan susceptible tan a esas tendencias y me lleva ese espacio infácil a prueba. Todas las palabras donde el ser es inafectable, donde el ser nunca es dañado en su esencia eterna. Donde no necesito protegerme, donde no necesito pelear, ni discutir. es mi que no necesitas ser protegida, porque no se afecta. Es eternamente única, sutil. Y el ser supremo. Cada vez... Más profundamente limpia con amor las grasas de influencia externa que queda. A llegar a ser solo tal cual soy, mi creación pura, sin creación, sin impurezas, sin debilidades ni imperfecciones. Absolutamente pura. Energía. Totalmente pura y paz. cuán agradable, cuán sanador es este estado. respiro profundo. Me siento tan bien con el propio ser. Tan cerca de mi propia esencia. paz, um. muchas gracias rico verdad recuperar ese estado de conciencia más sano, más limpio. Para terminar de este librito, un mensaje positivo para toda la semana. Dale el corazón al único. Una de las tareas de quien está en un camino espiritual es que los demás experimenten la pertenez, pertenencia al Ser Supremo. Ayudarles a que identifiquen su personalidad espiritual. Pero solo seré capaz de hacerlo cuando yo haya hecho esa transformación en el propio Ser. Para eso hay que enfrentarse a dos clases de obstáculos. Uno, las influencias de los que me rodean. Dos, las influencias más sutiles que vienen de lo profundo de mi propio ser. Es más fácil tratar con las primeras ya que su capacidad para causar dolor suele resultar evidente. Las influencias externas. Pero la segunda que es interna, por ejemplo el ego, toma más tiempo porque es sutil y así más difícil de reconocer y afrontar. Así que cuando le doy mi corazón al Ser Supremo, ya no hay nada excepto alegría. Si te lo da a los seres humanos puede haber dicha, pero también pesar, porque mis sentimientos originales de amor elevado, espiritual hacia todo se ven limitados. El sentimiento de amor universal es reemplazado por atracción hacia unos pocos. Cuando me expongo una y otra vez a emociones limitadas, mi personalidad espiritual sufre. Mi meta no es hacer a los demás como yo, sino hacerlos como el Ser Supremo, como Dios.